Ante una diarrea repentina conviene evitar dar de comer en las primeras 6 u 8 horas, pero hay que asegurar la ingesta de líquidos cada media hora aproximadamente. Hay que procurarle a la persona dependiente abundante líquido, entre litro y medio y 2 litros al día y en pequeñas cantidades, a sorbos, agua, agua de arroz o zanahoria con un poco de sal, bebidas isotónicas o agua con limón. Por el contrario eliminaremos de la dieta la leche y restringiremos los condimentos irritantes como la pimienta, el pimentón o el vinagre. Tal vez venga bien aumentar el número de comidas al día y pasar de 3 a 5 o 6, disminuyendo proporcionalmente las cantidades. A medida que mejora la diarrea iremos introduciendo poco a poco nuevos alimentos, empezando por purés de patata, arroz, zanahoria, purés de verdura con poca fibra y yogures desnatados. Evitaremos la cebolla así como los alimentos crudos y grasos. Son preferibles las formas de cocinar sencillas como el hervido, la plancha o el horneado.